Hola Socráticos, ¿cómo están todos ustedes? Esta güey tiene mucha luz. Hola Socráticos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guitarrístico. En el día de hoy voy a hablarles sobre lo que dice el título. 5 consejos, los 5 mejores consejos del universo para mejorar tu velocidad. No existen fórmulas mágicas que te hagan tocar más rápido. El guitarrístico anterior. Hablamos sobre los guitarristas rápidos y guitarristas lentos. Ser un guitarrista rápido y guitarrista lento. ¿Qué tenía de bueno? ¿Qué tenía de malo? Si no has visto el video, puedes verlo aquí en la tarjeta que te dejo. Un guitarrista rápido y guitarrista lento. Pero hoy día... Son las cinco... Las cinco lecciones... no. Los cinco consejos clave. Estos son consejos clave para aumentar tu velocidad. Son cinco consejos que a mí me han servido como guitarrista. Un guitarrista rápido, un guitarrista lento. Quédate hasta el final del video, porque en el final del video voy a dar el consejo más importante para que puedas mejorar tu velocidad. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Es el consejo más importante y es, el, es, lo, es como, digamos, el truco entre comillas que a mí más me ha servido para mejorar mi velocidad. Vamos con el número uno. Déjame ver porque tengo una ayuda de memoria aquí, porque la memoria ya me falla, mi hijita. A ver, número uno, derivan dos puntos, dos consejos. En el número uno voy a hablar sobre el una de las partes, que son las manos, las manos. Nosotros tocamos, obviamente, son cosas, hay algunas de las cosas que voy a hablar que parecen ser obvias, pero hay muchos guitarristas que mmm, no la, no les sacan el provecho y no las practican, entonces por eso igual voy a hablar de estas cosas que parecen obvias. que son las manos? Nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha. Nosotros tenemos que sacarle el mayor provecho posible. Entonces, el consejo número uno es mano izquierda, digitación. Bueno, si es que eres diestro. Si tocas con la mano izquierda al otro lado o con la guitarra al revés, eh, en la otra mano, ¿cierto? Ya. No discriminemos a nuestros amigos zurdos y... Oh, no se puede hablar de zurdo. No me gusta hablar de política, así que ya. Ok. Con la mano izquierda. La mano izquierda es súper importante, que hay que fijarse en digitación. ¿A qué me refiero con digitación? Me refiero... Por eso tengo la guitarra acá, para mostrarle un poco... Ah, ya dejé la caga. Para mostrarle un poco... Eh, lo que estoy haciendo la digitación hay varias formas eh, patrones que uno toca por ejemplo el tono y un semitono en donde por ejemplo yo uso esta esta digitación se ve ahí cierto ahí hay otros patrones como um, semitono tono o dos tonos o se puede hacer con estos dedos o con estos dedos ok la digitación ¿cómo vamos a ocupar los cuatro dedos de nuestra mano y si es posible cinco dedos de la mano? este dedo generalmente se usa para apoyo en el mástil pero se puede usar para otras cosas también entonces es importante este dedo para... Hacer bien el apoyo, que este se mueva a través del mástil como corresponde, arriba, abajo, dependiendo de la posición de la mano. Un punto importante sobre la digitación, dale importancia a tu dedo meñique utiliza el dedo meñique. Hay un montón de guitarristas, que incluso guitarristas súper reconocidos y todo, que realmente no ocupan el dedo meñique, o lo ocupan súper poco en algunas notas. Hay que tratar de desarrollar eso, de desarrollar una correcta utilización de cada dedo. Es todo para minimizar los movimientos y hacerlo más fácil en realidad. La digitación te ayuda mucho con eso. Todo eso va a hacer que mejore la velocidad en tu performance, ¿ok? Digitación. Consejo número uno. Consejo número dos. Hablando de las manos. Como estamos hablando de las manos. El consejo número dos es el uñeteo. La mayoría de los guitarristas que tocamos guitarra eléctrica lo hacemos con uñetas. Hay unos pocos que ocupan los dedos simplemente. Pero nosotros vamos a hablar lo que es común. Una cosa es, claro, la elección de la uñeta es importante también. Porque cuando yo cambié de uñeta, de usar las uñetas comunes y corriente, ahora acá la tengo. O, eh, pasé de usar... Este tipo de uñetas, ¿A dónde están? Este tipo de uñetas, ahí se ve, enfoca, no enfoca la weá, anda de la chucha. Pero estas uñetas, que son de un plástico, no me acuerdo, nylon, creo que, es. un plástico flexible, pasé de usar esas a usar estas, que son las Dunlop, que son como acrílico, creo que, es. no estoy seguro, el material específico Como se llama Pero son mucho más duras, no son flexibles Estas no se doblan Estas se doblan y son más delgadas Uso de 3 milímetros Bueno, la uñeta hace de que Cambie harto el sonido Bueno, cambia el sonido y todo Y a mí me cuesta menos uñetear con este tipo de uñetas Y lo otro que tienen que fijarse En el uñeteo Vas a uñetear con uñeteo alternado O uñeteo económico eso es importante, hay todo un debate en internet, muchos guitarristas también lo dicen, que es mejor el uñeteo alternado, que se puede tocar más rápido, en algunas situaciones se puede, en otras no se puede, otros dicen que el uñeteo económico es mejor, pero la verdad es que son como estilos distintos de uñeteo. ¿A qué me refiero con esto? Las frases musicales que uno toca, cuando tocas con uñeteo alternado, salen cierto tipo de frases, cierto tipo de frases musicales, y cuando lo haces con uñeteo económico salen otras. Otro tipo de frase, Entonces, son dos cosas yo encuentro que distintas. Por ejemplo, en lo que me di cuenta, yo he estado estudiando ahora, hace poco, el muñeteo alternado y me di cuenta, logré dominarlo más o menos. No no toco Yo toco con muñeteo económico. No toco tan rápido con muñeteo alternado, pero lo estoy dominando un poco mejor. Me di cuenta de que hay ciertas frases o solos de guitarra de algunos guitarristas que ellos naturalmente tocan un uñeteo alternado si yo intento hacerlo con un uñeteo económico se hace más difícil y viceversa también hay uñeteos que son con un uñeteo económico guitarristas que tocan con un uñeteo económico y si tú tratas de hacerlo con un uñeteo alternado es un poco más complejo bueno pero independientemente del uñeteo que uses, alternado o económico tienes que fijarte y ponerle atención a cómo tomas la uñeta la velocidad en una nota, por ejemplo, la velocidad También hay, hay distintos movimientos con la mano Si hay algunos guitarristas que mueven estos dedos nomás Y se puede tocar rápido así, pero no tanto Hay otros que mueven la muñeca Y hay otros que mueven el brazo entero Oh, parece algo raro eso Hay otros mueven el brazo entero Entonces, fíjate en todo eso Depúralo de a poco Y... Va a mejorar tu velocidad. Consejo número 3. Ligados. Los ligados. Nunca... <risa> Nunca subestimes el poder de los ligados. Hay muchos guitarristas que no le gusta tocar con ligado que es como lo sienten como que estáis haciendo trampa pero hay guitarristas famosos que son pero secos para el ligado en el ligado generalmente uno tiene que tener harta fuerza en, en la mano izquierda así es que es algo que tienes que ir desarrollando de a poco tengo varios ejercicios para el ligado eh, pueden verlo acá voy a dejar la lista de reproducción de uno, una serie de lecciones que hice hace varios años atrás en donde doy algunos ejercicios, algunos tips sobre el ligado y cosas así. Y digitación, también hablo sobre digitación, se las dejo ahí. Bueno, hay, uno, hay varios ejercicios para hacer eso, para desarrollar los ligados. Pero preocúpate de esa parte. Trata de desarrollar tus ligados. Trata de fortalecer tu mano izquierda. Así es que no subestimes el poder del ligado y practica harto los ligados. Mano izquierda, mano izquierda. Vamos al punto número 4, el consejo número 4, que digamos engloma un poco todo lo que les dije anteriormente. Que es digitación, uñeteo, depurar los, los movimientos, etc. Yo le llamo ley del mínimo esfuerzo. No le cuenten a nadie este secreto. ¿eh? Porque este es un secreto guitarrístico que debería yo llevármelo a la tumba. Pero es un secreto súper importante. Ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué significa ley del mínimo esfuerzo? Hay guitarristas que tocan. A ver si se ve ahí. Con la mano derecha. Y la mueven mucho, demasiado. Hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. Evitar el mover demasiado. Los movimientos tienen que ser precisos. Y pequeños con la mano izquierda lo mismo hay algunos que levantan mucho los dedos del diapasón lo alejan demasiado hay que tratar de minimizar eso minimizar el, el levantar tanto los dedos es un ejemplo ¿no? pero hay muchas cosas que se pueden se pueden economizar digamos los movimientos que haces con tu mano izquierda y con tu y con tu con tu mano derecha y eso va a hacer de que vayas mucho más rápido y que te resulte más sencillo tocar también y más limpio también así es que fíjate en eso ley del mínimo esfuerzo siempre forzarte lo mínimo y el último tip que les tengo tip oh perdón tip el último consejo que les tengo, que yo creo que realmente es el consejo más importante de todos estos cinco consejos, redoble de tambores. El consejo más importante es tocar lento. Aunque no lo creas, para tocar rápido, para poder tocar rápido, tienes que antes tocar lento y bien. Tocar lento muy lento y bien. ¿A qué me refiero? Guitarrista rápido, guitarrista lento, tocar a pulso, no que toquemos así. Cuando está practicando un tema, cuando está sacando un tema, generalmente uno saca una parte lenta y después, por ejemplo, si saco una frase, esa misma frase, como la estaba tocando yo ahora. Estaba tocando un poco lento, algunas notas lentas, después unas una notas más como como debe ser, el pulso, el pulso muy fluctuante. Eso hay que evitarlo. Hay que bajarle el pulso, no sé, pues, si el tema está a 150, le bajamos a la mitad, ponte. tú, a la mitad? 75 o a 75, 80, digamos por ahí. Entonces, lento, pero a pulso. acostúmbrese a eso. Mientras hacen eso, fíjense en cómo muñetean y fíjense en los dedos que van a utilizar, en la digitación. Entonces, ese es el consejo más importante. A pulso, lento. Por eso es importante que lo hagan con metrónomo. También tengo un video donde hablo del metrónomo. Lo voy a dejar ahí en la tarjetita, lleno de videos. Aprendan a tocar con metrónomo, bájenle la velocidad de los temas y vayan tocándolo súper lento. Así van comprendiendo cómo es el ritmo del tema también porque cuando son temas muy rápidos o solo muy rápidos uno escucha una montonera de notas nomás y, y a veces no entiende rítmicamente lo que es pero cuando le vas bajando el pulso se puede entender mejor y a medida de que les salga bien tocando lento váyanle subiendo la velocidad de a poco de a poco le suben dos números cinco números por ejemplo al otro día cinco números más así fíjense bien en cada nota que tocan y que suene bien que suene bien y que toquen a pulso pero lento les va a ayudar un montón porque después cuando toquen rápido es mucho más fácil que tratar de tocar el tema a la velocidad que es de una sola vez entonces eso es algo que yo hago hasta la fecha Hoy día, cuando saco un tema, y es muy complicado, se me hace complicado tocarlo a la velocidad real, le bajo el pulso y voy sacándole el ritmo hasta que se me es cómodo y después le voy subiendo de a poco, de a poco, de a poco. Ese es el mejor consejo que van a encontrar, no sé, muchos guitarristas quizás les darán ese mismo consejo a algunos, no sé. Pero a mí me ha servido un montón, me ha servido mucho el practicar lento a pulso y después irlo... Aumentando día a día a medida de que me va saliendo la melodía que esté tocando, etcétera. Así que eso, Socrático, esos son los cinco tips definitivos, los cinco consejos definitivos para mejorar tu velocidad, porque yo sé que hay muchos guitarristas, sobre todo los noobs, que quieren aprender a tocar rápido, quieren tocar como Van Halen, ¿cierto? Eso es todo por hoy día de bla bla guitarrístico. Déjenme en comentarios si quieren que hable de alguna otra cosa. Estoy anotando todos sus pedidos. ¿eh? Hay varios eh, amigos, guitarristas, que me han dicho háblate de esto, háblate de esto otro. Lo tengo, lo tengo anotado. Así es que lo voy a hacer en algún momento. Y eso, déjenme un saludo o algo. ¿Te gusta tocar guitarra rápido, lento? No se frustren si son guitarristas lentos. Arriba los guitarristas lentos. Y eso. Nos vemos en otro capítulo. ¡Chao, Socráticos! ¡Chao!